A más de 3400 metros sobre el nivel del mar, se ubica una misteriosa laguna encantadora que esconde muchos mitos, leyendas, donde incluso personas han desaparecido producto de esta formación natural de esta laguna verdusca que en los tiempos de invierno genera miedo a la población. Veamos a continuación la Laguna de Pelavatus. En las friolentas punas de Pampas se encuentra una hermosa e inmensa laguna. Se cuenta que una tarde de invierno tupida de neblina, una pastora que estaba pastando su ganado, a orillas de la laguna desapareció inesperadamente y no volvieron a encontrarla jamás. A partir de entonces el alcalde del pueblo, don Juan Apolinar, solicitó ayuda a la parroquia de Payasca para que enviara al párroco. ¿Y ustedes qué creen? La laguna encantó al párroco. Cuentan los ancestros que la laguna de Pelagatos era pequeña, su fuente de alimentación era un riachuelo de los deshielos del majestuoso y misterioso nevado de Pelagatos, luego ante la necesidad de agua para hacer trabajar a la hidro que abastecía con el fluido, a los socavones donde trabajaba en inmensas máquinas para extraer el tusteno y ser exportado a los Estados Unidos de Norteamérica para fabricar los primeros cohetes espaciales que llegaron a la luna para represar la mayor cantidad de agua los ingenieros ordenaron armar un proyecto que consistió en la construcción de un extenso muro de concreto armado Según la leyenda, debajo de esta hermosa laguna de Pelagatos se encuentra una ciudad encantada otra indica que existe una sirena hermosa de cabellos claros y rubios que sale y atrae a los hombres. Estos a su vez encantados por su belleza son atraídos y llevados al fondo de la laguna para ser sacrificados. Otro mito o leyenda es que en la época de luna llena aparece en el chorro de la laguna un árbol de manzano con muchos frutos y que una hermosa sirena vive allí alimentándose de manzanas ofreciendo frutos dorados a los pescadores y el pescador que lo recibe desaparece igual que la joven pero también se dice que en ella es quien dirige a todos los peces que habitan en la laguna truchero que ve a la joven y echa su anzuelo en luna llena es seguro que rebalsa su bolsa de truchas los pobladores del distrito de Pampas cuentan que la empresa Puyaquilca, que realizaba trabajos en aquella época cerca a la laguna, contrató un cura para que pueda bendecir a la laguna de Pelagatos. Pero este eh, remó en una canoa hasta el fondo y en plena bendición que estaba, vino un remolino y ráfagas de viento que hicieron hundir el bote, desapareciendo la tripulación para siempre a vista de toda la gente. Por último, cuenta la leyenda de las ovejas encantadas. Se cuenta que una hermosa joven pastaba su ganado al borde de la laguna de Pelagatos. Cuando de pronto empezó a nublarse el cielo y a caer precipitaciones en esos instantes del fondo del agua, salieron cuatro carneros que se unieron con los carneros de la pastora. Ya era tarde y la pastora a su regreso empezó a juntar el ganado y los carneros que salieron de la laguna se regresaron con rapidez y agilidad, perdiéndose en el fondo del agua, de igual manera lo hicieron los demás carneros, pero uno de ellos se quedó atrapado en unas zarzas y matorrales del borde, cogiéndole la joven del cuello a la oveja y sorpresa grande se dio que todo era lana y pucha de la oveja, encantada, desconsolada volvió a su casa y contó la historia. Y a ti, ¿qué te pareció esta historia de la hermosa y encantadora laguna de Pelagatos que se encuentra en el distrito de Pampas, provincia de Payasca, departamento de Ancash? Cuéntanos y coméntanos qué te pareció esta historia. Nos vemos en un próximo video.